¿Qué tal amigos Breaky Lovers? Estamos aquí dándonos una escaparota, Esta vez estamos en las instalaciones de la Galería Jesús Gallardo, anexa al Teatro Doblado. Gracias, al Teatro no, no, no, no. Doblado. De... Ah. Ah. Ah. Ah. Y pues aquí contemplando un poco de arte contemporánea, demasiada contemporánea, demasiada actualizada. Este, artistas que pues no conocemos. Y pues yo, eso de pues apreciar el arte, como que te das cuenta de que no es para todos, ¿verdad? Así es, este, el arte es cuestión de apreciar, habrá quien la aprecie bien y quien la aprecie mal, es su cuento, ¿no? Pero al fin y al cabo es arte. Así es, yo pienso que pues, también implica una subjetividad, por lo tanto implica gustos, por lo tanto no a todos les va a gustar, Ajá, hay gente que puede pagar un millón o hasta miles de pesos por un con una raya en medio, o unos garabatos, <ríe> <sin querer. ríe> unos garabatos, que igual a lo mejor desde nuestra poca um, este, conocimiento del contexto de la pista, pues no comprendemos lo que quiso exponer, pero bueno, eh, por eso es el de otro costal, así que no nos volvamos críticos del arte, sino más bien sí. lo que somos, unos simples godines, así que acompáñenos y estamos con ustedes, continuamos. también nuestra obra artística del periódico, ¿no? con los mucho la atención de, de la portada que en es, esta edición de No Abierto. Ah, dicho he sea de paso, esta edición trata sobre el Exo. No se es lo que en el próximo... ah, pues hoy, ahorita. Hoy viernes. <risas> este... de eh, eh, acá la venta del periódico, en el fotos de revista, de fin de semana, en tus parroquias de favoritas. Eh, eh, y hablamos, pues, de que es el la Me gustó mucho la primera vez, ¿quién le da a Moisés la facultad o poder de abrir el ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pasando ¿Por, Porque tenían todos los talones en los equipos, entonces estaban así como, de, que, de que rodeamos el mar y mejor lo cruzamos. Pues ustedes <risa> les estoy abriendo canja y pasaron sí y los que iban persiguiendo también. Los que los perseguían a al pueblo de Israel, así es. Es que ese episodio, ese episodio más emblemático del de éxodo, el, el paso del mar rojo. De hecho, si tú ves el mar abierto, luego lo hace repente sus monstruos, los los chichos, este, y de repente. Los exalitas, eh, los egipcios, este, la espera del todo ese rollo, los mandamientos. Y luego más ahora que de.. más ahora que han, han sacado películas que tratan de eso. ¿Recuerdas la película de. no sé cómo se pronuncia, pero se escribe de Cecil o Mayle, un director muy reconocido de los años allá por allá 50 creo, ¿no? que empezó desde Cine Mudo y después este, ya en sus años ya de más este llama adultos, pues dijiste que un Sí, creyente, sí, sí, sí. Europeos, bueno, ya también maduro, adulto mayor, maduro, Ajá. hizo la película de los 10 mandamientos, que te avisara con tanto Gesto. Y entonces este señor este, hizo una adaptación del hijo del éxodo. Si tú ves esa adaptación, te quedas, wow, está sabidísima, es sí, sorprendente. Sí, sorprendente, sí, sorprendente. exactamente. Pero al final, pues... Después, pues, el director se tomó la libertad de tener algunas cosas. Ya estamos aquí. Así es. Ay, ¿qué, qué te decía de.? Ah, sí, estamos hablando del de director de esa película de los dos mandamientos. Ajá. Ah, el director hace un ángulo rítmico para hacerlo o uh, hace mostrar que utiliza por recursos y se despega de, de, de las de escrituras. Fíjate, que no se despega. Hasta cierto punto, sí, el equilibrio. Bueno un casi equilibrio mm, Sí, exageran un poco las cosas porque al final se de una, una superproducción cinematográfica este, pero eh, rescata o más bien conserva perfectamente los elementos y los mensajes que quiere dar a conocer el libro del éxodo el mensaje principal del libro del éxodo es precisamente es el poder de Dios y cómo es que puede intervenir en la historia cómo puede cambiarla y sobre todo cómo es un, se trata de un dios libertador. En ese tiempo, un dios libertador de la esclavitud, pero después cuando llega Jesucristo es un Dios libertador del pecado y de la muerte. Entonces es como una prefiguración de esa liberación. Bueno, ya sabemos con lo que hemos platicado que Moisés lo tiene la contar de la palabra de Dios para poder liberar a, a todos los cristianos, pero comencemos desde el principio, antes viene en el sur. Bueno, más que facultad es misión, pues precisamente eh, ahí es como perfecto tu pregunta, Dios escoge a las personas, o a... Dios llama a Bueno, escoge y después llama a aquellos a los que les quieren encomendar una misión, y prácticamente Moisés viene siendo el primero al que le tiene una visión así concreta. Sabemos que hasta antes de Moisés, Dios llama a Abraham, pero nada más le dice, sabes qué, deja tu tierra, deja tu patria y ven a la tierra a la que te voy a mostrar, ¿sí? Y entonces es donde ya se instala en esa tierra donde Dios le, le indicó, ahí es donde se instala, Inés evitó Isaac y conocemos el resto de la historia. Posteriormente, a muerte de Abraham, pues Isaac tiene a sus hijos Esaú y Jacob, y entonces Isaac le concede su bendición de profundidad a Jacob. Y entonces ese abuso hermano, por envidia, lo quiere matar. Y por este hecho, pues Jacob huye. Y entonces, pues ya él empieza a hacer su vida en otro lado de, de fuera de mí. Pues, este, se casa forma su familia y tiene a sus dos hijos, entre ellos a José. Entonces, si te fijas, todos ellos tenían una, no tienen una misión concreta. So, esa es la, es la etapa de los patriarcas. Voy a tratar de resumirte las tres patadas. <risas> Resulta ser que uno de los hijos de pop era José. ¿Muchos conocen este la historia de José como José el soñador? Sí, sí, José el soñador, no, es que la ¿no? Sí, la más conocida. Entonces, es un musical, de hecho, también se hace un musical sobre su vida. Entonces, eh, ya José lo va a interpretar los sueños del faraón, donde anunciaba una sequía, siete años de prosperidad y siete años de sequía. Entonces, José le dice al faraón, ¿sabes qué va a pasar esto? Escoge a un ministro de muy buena confianza para que durante el tiempo de la, de la abundancia recojan una quinta parte de los granos para que las almacenen y en tiempos de sequía pues, no sufra el pueblo de Tito. Entonces, el faraón queda muy complacido y le dice, ¿qué pues, vas a hacer ese encargado? entonces a José lo nombra como Primer Ministro de Egipto entonces ya se instala ahí y posteriormente ya cuando este, sus hermanos se enteran de que bueno, cuando se encuentra con sus hermanos y ya se descubre todo el asunto y todo el show entonces José a sus hermanos llegan a mi padre que se va a vivir con nosotros y entonces este, Jacob pues ya se viene a vivir a Egipto entonces prácticamente estábamos hablando que en ese tiempo hasta ese momento Jacob ya tenía una familia de 70 miembros era todavía relativamente pequeño, la familia, entonces a la muerte de José pasaron cerca de dos siglos hasta que Moisés nació, pero durante esos dos siglos el pueblo ese, esos 70 personas se multiplicaron ¡pum! y llegaron ya a formar un pueblo pues ya muy fuerte, muy grande, perdón, muy grande y entonces a, en, en ese momento el faraón que veía la, cómo crecía ese pueblo pues sí si le dio cosas como que, ay, este puede estar residuo, en una de esas se me vienen, se ¿sí? se me vienen encima, Entonces, para subjugarlos o para controlarlos, los pone a hacer trabajos forzosos. ¿Sí? Trabajos forzosos en el, este, perdón. Bueno, si trabajos, yeah, sí, trabajos... Ah, pero tirar. Exacto, sí. trabajos pesados, mejor dicho, es la palabra. O sea, hacer trabajos pesados, pero siempre los propongo, o sea, los alimentaba y todo, pero vale, trabaja. Esto con la intención de de que sí. no se me levanten de apacituarlos. Pero como el pueblo es igual multiplicándose y ante un temor de una rebeldía, es cuando el faraón toma la decisión pues, fuerte de matar a todos los primogénitos. En ese momento a todos los niños menores, de eh, no creo que de tres meses, no recuerdo. El caso es de que pues, agarran a todos los niños y los ayuntan al nido. El nido en ese tipo de pues, tenía a tu no sé si la tu pega la extrema, los pues, copodrilles elaboraron a todos esos niños. De entre esos niños estaba. Bueno, eh, eh, en ese eh, momento, en eh, la época, eh. es cuando nace Moisés. La mamá de Moisés tenía, logró ocultar a Moisés durante tres meses, pero cuando ya vio que no podía ocultarlo lo que estaba a punto de descubrirse, lo que es cuando lo meten en una canasta y lo, lo, lo, lo pone en la canasta en el río para que haya su Y conocemos el resto de la historia de Moisés. Bueno, y, y ya comentaste que que Moisés fue encargado de liberar a, a la fijo, a Entonces, Moisés tiene una directa también, una comunicación muy privada entre él, o sea, de persona a persona que vive aquí, único que ¿la? le confiesa algo que quiere hacer con el faraón para que el faraón le baje y que el Dios el Dios, el faraón. Mira, ¿Es, que, es que aquí está la cuestión. Ya ves que te mencionaba una película al principio. Después sale una caricatura que se llama El Príncipe de Egipto en los 90 que yo lo considero un tributo a esta otra película antigua, este, porque se toma muchos elementos visuales de la película anterior, pero le da un nuevo... ¿Qué ¿sí, ¿sí? Un nuevo enfoque, un nuevo giro, pero en esencia es la misma historia. ¿Y a qué se refiere? Bueno, estas películas lo que han hecho es que te hacen ver de que los egipcios tenían a los hebreos pero así ah con no los dejan ni siquiera así hasta se ven las películas que ah descansan tantito y luego luego a un más cánceres y trabajan y cáncer y cáncer y cáncer o sea te hacen ver una opresión una esclavitud tiránica sí hay una opresión pero no hay una tiranía ¿por qué? porque al final de cuentas los que de realistas a pesar de su trabajo pesado que todos somos digo, Los equipos sí los procuraban, sí los alimentaban. Incluso en el mismo libro de... Si no me equivoco, creo que es en el libro, del, del, del, no, del, del libro de los números, donde se habla de la rebelión de los higrealitas en Cádiz, En cada perdón. Este, y dicen los higrealitas, este, es que tú, no sé, me tienes aquí en el deseo, me llevamos de hambre y no sé qué. Y allá en Tito, hasta teníamos comida de sobra, no nos faltaba nada de alimentación, no sé qué, nos Tito quería ser Me Mejor en ese caso, preferimos financiar a Tito. Eso eso era la mejor referencia, esa es la mejor referencia que tienes para decir, ah caray, entonces no es tanto como lo ponen en las películas, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que un padre, un hombre ya de nos decía que en el sentido del éxodo, la liberación no era tanto una liberación de uno opresor era más bien la liberación de un pueblo que sufrió porque al final, al final estaban bajo un eh, bajo la presión de un pueblo, de, un, de una cultura perdón que tiene muchos Dios. Entonces es la liberación del pueblo, del pueblo, porque era el pueblo elegido de Dios, que se fueron, que a todos se les fueron a vivir ahí con ellos y luego ya ahí empezaron a crecer, pero Dios les dijo, oigan, espérense, es que ustedes no son de aquí. Ustedes saben la que ya prometí, que yo les de, prometí a sus padres, así que se nos regresan. Y entonces escogí a Moisés para hacer esta diversión Ok. Apolo de las plagas. No, son diez plagas. Ajá. ¿Y cómo es el fin nacional? Borrega, Parabón, Perlón. Sí. Y es un tema muy controversial. Incluso hoy en día que se ofrecen las impresiones científicas de esas claras, <risa> es curioso pues, pero lo que se nos olvida es de que, bueno, no que se nos olvide, sino que la gente muchas veces no conoce, es que el libro del Éxodo, bueno, todo lo que falta en o es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, esos libros fueron escritos por tres por tradiciones este, que se transmitían entre los judíos. La tradición sacerdotal, la tradición gayista y la tradición eloísta. Estas tres tradiciones eran tradiciones que se transmitían de boca en boca. Entonces se tenían todos los relatos, todo ese conocimiento de esos relatos, pero nada más de boca en boca. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a casi ocho siglos después de la muerte de Moisés. El pueblo de, de Israel, ya cuando estaba asentado en la tierra prometida, es invadido por el Imperio de Babilonia, por el famoso emper, este, emperador Nabucodonosor. Y este señor agarra a todos los israelitas, los conquista, les dice, ¿sabe que termina acá Y los deporta a Babilonia y ahí, otra vez, esclavizados. <risa> Entonces, este, ahí estuvo más fuerte el asunto porque llegó un momento en que los israelitas empezaron a embarrarse o a empaparse de la religión de Babilonia y entonces empezaron a hacer costumbres paganas e idolatrar a los ídolos de Babilonia. Entonces, muchos de los sacerdotes que seguían ahí este, entre los entre, entre pueblos esclavizados en Babilonia, dijeron es que no, eso no puede ser, ahí, tenemos que hacer algo para recordarles a estos individuos que, que nuestro verdadero que nuestro dios es Yahvé. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a, entonces a recopilar todas esas tradiciones orales y las empiezan a tener por escrito y entonces es así como estos libros, estos cinco libros que te Entonces, pues se va a escuchar rara la afirmación, pero es como un tipo de, de textos que al final están en este, se entrelazados y entonces nos narran la historia que hoy conocemos. Yo les recomiendo que adquieran la Biblia Latinoamericana. Producción, ponen un zoom en la, en la pantalla. La, la, la. La vida latinoamericana se la recomiendo muchísimo, ¿por qué? Porque en su interior vienen los textos con diferentes tipos de letras. Bueno, hablando de los libros de tentateo, por los primeros cinco libros de la Biblia, vienen este, los textos con diferentes tipos de letras, en negritas, cursivas, ligitas, grandes. Y este es muy padre porque ahí te, con ese tipo de, de diferentes tipos de letras que separan las diferentes fragmentos pues, de cada tradición. Aquí te dicen, esto lo escribió, pues esta tradición. Este fragmento, pues de esta tradición. Pero al final todo lo puedes leer completo y no lees con una semestralidad. De... Yo me lo puedo comprar. ¡Gracias, José No! No se olviden que esta vida la pueden adquirir con nuestros benefactores eh, librerías, CD. Eh, a de librerías SEDEC. aparece que los capítulos atrás sacamos de ellos. Entonces, pues, por ellos mismos. Es interesante todo lo que me acabas de decir, pero yo creo que todos los que nos están viendo, inclusive yo, me muero de ganas por saber, y las <risa> plagas. <risa> ¡Ah, sí, chila! Prepárame he <risa> la bla bla bla. Sí, bueno, este. Bueno, el punto es que, aprovechando esto que mencioné hace ratito, iba a hace un momento, perdón. Eh, también aquí la cuestión es de que el relato de Moisés se viene practicando desde hace muchos siglos. Y entonces, conforme van pasando los años, se me han estado agregando más detalles, porque son varias tradiciones quienes hablan este relato. Entonces, eh, originalmente este, no había tanto detalle, pero después ya con las claras entran los detalles pues que hacen ver las claras como... Wow. O sea, si nos está yendo de enferia con el COVID-19, ahora imagínate otros nueve virus aparte del COVID-19 o sea, yo pienso que Egipto hubiera desaparecido entonces entendamos que las plagas están también en un contexto literal ¿sí? lo que pretenden es manifestar pues que todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, siempre Dios les manda un mensaje y entonces lo que, se pretende, o sea, que, lo que pretendían los autores al explicar las 10 plagas era precisamente el poder de Dios para intervenir en la historia y entender el curso, y también de que Egipto representa el poder injusto, así como Sodoma y Gomorra representan la perdición total del de, de ser humano, Egipto representa el poder injusto, entonces Dios envía las plagas para combatir ese poder injusto. Creo que ese es el mensaje más importante. Entonces, pues sí, por sí diríamos, es que al final también Dios mató a todos los primogénitos, ¿sí? con el ángel, Digo, no, con, el ángel, con, el ángel, con la última plaga, pero es una plaga. Sí. Entonces en la décima plaga, lo llamado décimo, es donde sacrifican al Cordero. Sí, bueno, de hecho la décima plaga consistía en que Dios iba a dar mate a todo hijo primogénito de Egipto. O sea, todo el que estuviera en Egipto, si fuera primogénito, pues Dios iba a tomar su vida. Entonces es cuando le dice a Moisés, dile a los israelitas que entre toda la familia, este, que en por familia, maten un cordero. Si la familia es muy pequeña, pues que inviten a más para que pues, no se desperdicie tanta carne este, del cordero. Y ya les dan unas instrucciones de cómo hacer esa cena con el cordero, con todo un Y entonces terminando, más, sí, terminando la cena, con toda la sangre que recolectaron del sacrificio del cordero, iban a pintar los linteles de las puertas, y dice, es, es, y dice Dios, este, todo y cuando, entonces yo voy a pasar, va a ser la Pascua, Pascua o sea, el Paso del Señor, el Paso. Y yo voy a pasar y entonces este, y voy a dañar a todo primogénito de Egipto. Pero cuando vea esa marca de sangre en las puertas, pasaré de y no haré ningún reto. Entonces esta este, este, este es una prefiguración también del Cordero Pascual. Del, más bien, el Cordero Pascual es una prefiguración del mismo Jesucristo. ¿sí? porque incluso este él mismo se dice, es, eh, perdón, no, es Juan, Juan el bautista es el que les dice a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios, ¿por qué? Haciendo referencia a ese Cordero Pascual, el Cordero Pascual fue sacrificado para salvar a todos aquellos este, primogénitos que se encontraban dentro de esos perros en Egipto. ahora el Cordero Pascual, el nuevo Cordero Pascual, es Jesucristo, que también es sacrificado y con su sangre también nos da la salvación, ¿Qué tal amigos? Y sí, continuando con este show cómico mágico musical, nos dimos una escapada al, al museo y nos encontramos a Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, que estás en El día es algo que le quieras preguntar, Leonardo. Bueno, eh, bueno, eh, eh, pelea de ratas, es que Bueno, cuando entramos aquí nos quedamos atendidos, pues, porque bueno, yo como personal. Yo hago con todo el debido a respecto a los artistas, pero hay unas que no me dicen que no entiendo. Yo pienso que mucha gente se sentiría identificada con lo que yo estoy expresando, ¿Qué consejos puedes dar para poder apreciar o tener una mente más alerta para poder ver estas muestras artísticas? Tú no te lo respondiste, solo, ¿no? Hay que tener disposición y hay que estar abierto a ver las cosas. A veces... Eh, las piezas que más nos influyen y más nos sacan de son las que pueden llegar directamente sin saberlo. Algunas cosas, eh, no es que se tengan que sobre pero se pueden eh, leer de manera muy sencilla. Una exposición se lee como una revista, si queremos hacer esta comparación. Eh, se, se, se pueden eh, ver los elementos y se puede hacer una reflexión que seguramente será el espacio que te va a conectar con la pieza o no. Entonces, yo creo que, pienso que otra clave sería no tanto ver, este, más que, bueno, aparte de apreciar la estética, sí, claro, también tratar de descifrar el mensaje, ¿verdad? En algunos casos sí, en algunos casos no, es decir, hay obras que son abstractas, ah y claro. que a lo mejor lo que disfrutas es más el tipo de composición, sí. la gama cromática, los colores, las texturas. Sí. ¿no? Y a lo mejor te puede llevar a, a un lugar donde no sabías que podías estar. ¿no? Esa es una experiencia estética. Entonces me ¿vale? decir, esta sí me gustó, esta no me gustó. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Hay, hay en muchos sentidos una primera apreciación que tiene que ver con el gusto personal. Mm -hmm. Entonces, Aquí, y ahorita está en la galería se exhibe eh, una bienal se le llama así, perdón, también de ignorancia eh, y, y que están presentando en este momento los artistas. Barco es un proyecto que, que eh, tiene una finalidad muy importante ¿no? uno es visibilizar el trabajo de los creadores de una región muy específica que es el estado de Guanajuato y los estados que son vecinos de, del estado, ¿no? San tiene un Michoacán, eh, Michoacán sí. eh, aguascalientes, el Monte Gacito, eh, sí. eh, San Luis Potosí eh, y bueno lo que, lo que se pretende es justamente reunir como estas, esta multiplicidad de voces para que podamos entender que, en qué momento están viviendo los artistas también ellos reflejan en muchos sentidos lo que sucede eh, día con día, ¿no? La Bienal Barco es una iniciativa que pretende, por supuesto, eh, incentivar la creación artística, pero también eh, colocar al Instituto Cultural de León como una, como una eh, institución que comienza proyectos, uno muy importante, por ejemplo, eh, como iniciar la colección de arte contemporáneo de esta región, ¿no? Vamos a empezar... Justamente con estos premios que se dieron en la Bienal, a tener obras disponibles para poder hacer unas relecturas posteriores. ¿tú? Eh, bueno, ahora es una galería, ¿eso significa que si a alguien le gusta mucho una obra puede adquirirla? Fíjate que no, es, es una galería institucional. Ah, ya. La parte comercial, digamos, sí, tienes toda la razón, una galería es Ajá. un espacio donde se exhiben obras, en algunos casos las galerías también son comerciales y se pueden adquirir. En este caso no, Ajá. porque es una galería institucional que funciona con recursos públicos, es decir, sí, con recursos de todos nosotros. Así es. Pero eh, me gustaría, por ejemplo, eh, hacer la diferencia. Un museo, por ejemplo, tiene una colección y una galería funciona de una manera un poco más libre, un poco eh, organizada en otros sentidos. Eso no quiere decir que los museos no estén organizados en determinadas vocaciones, pues, ¿no? Pero nosotros justamente con esta iniciativa de la Bienal seguramente haremos un proyecto posterior que, que significará también, tal vez, Hacer museo y, eh, eh, sobre todo, eh, insistiría en este asunto de eh, ver a la Bienal como una plataforma para visibilizar a una okay. este <coughs> Está abierto a todo público, tiene un costo, no sé cuánto. Tenemos eh, la coordinación de artes visuales, tiene tres espacios de exposición en la Casa de la Cultura, hay dos salas. Eh, tenemos el Teatro María Libre y aquí en el Teatro Blanco. En las dos salas primeras que mencioné ¿no? no tiene costo, la entrada es libre. En esta, en este espacio sí, pero los costos realmente son muy accesibles, son 10 pesos general 5 pesos estudiantes. Y, eh, y los domingos es libre. Nada más que ahora por pandemia tenemos un horario diferente y un horario realmente restringido también, con, justamente por medidas sanitarias. ¿eh? ¿Cuáles son esos horarios? Los horarios son de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y hasta qué fecha estará la exposición? Hasta el 14 de junio. Ah, bien. 13, 14 cuando lo a Hay buen tiempo todavía, sí. Todavía tenemos tiempo para vender. va la semana. ¿no? Right. Bueno, pues, amigos Ricky Lovers, ya lo saben, si ustedes gustan un poquito de arte, como nosotros los diseñadores que también estamos conectados con el arte, este, ha ah, de verdad, una obra que les va a gustar, estoy seguro. Si a nosotros nos gustaron una de otra obra, a ustedes también les puede gustar, vale la pena, los invitamos a que se acerquen y pues incentivar esa, esa parte cultural de nuestro municipio y pues también de nuestro estado. Claro, pues, ¿Sí? Qué bueno que vinieron. Gracias ¿Eh? por venir. Gracias por intentarnos. Y pues este, seguimos en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. gracias, a gracias. Nos vemos pronto.